La democracia en América Latina y el Caribe enfrenta una crisis de confianza en las instituciones, un creciente malestar ciudadano con sus resultados y una crisis de salud pública que ha puesto a prueba su resiliencia. Pese a ello, el número de democracias en la región se ha mantenido, mostrando una valiosa resiliencia frente al efecto disruptivo de la pandemia. A pesar de la pandemia, la región ha sido capaz de continuar celebrando elecciones íntegras y en algunos casos, como en Chile, canalizar el descontento social mediante un proceso constituyente. Aún así, la mitad de las democracias de la región sufre de erosión, y Brasil experimenta un episodio preocupante de retroceso democrático. Al mismo tiempo, los regímenes híbridos de la región se deterioran, y los regímenes autoritarios se afianzan. También hay buenas noticias. Ecuador y la República Dominicana son los países que más han mejorado su democracia en los últimos cinco años. Urgen acciones a corto y mediano plazo para proteger a la democracia, pero también es necesario repensarla para que pueda dar respuestas a los viejos y nuevos desafíos que la región enfrenta. Visitar www.idea.in para leer el informe del de Estado Global de la Democracia de 2021.